Hola a todos, ¿cómo están? Regresamos y sigue no demoramos, pero resulta que... Resulta que Wally... Vale... Wally vale se me había extraviado. Y no. Estaba muerto. Estaba de parranda. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué hace su perro o su perra cuando ustedes no están? ¿Mm? ¿Han escuchado ese viejo y reconocido refrán que dice que cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta? Pues bueno, fiesta que digamos fiesta, fiesta así... ¡Aaah! Tampoco, todos conocemos a Wally, sabemos que es un insoportable, que es un inmamable, que nunca hace caso, que es un desobediente, que es un cochino, que es un asqueroso. Pero bueno, si analizamos bien, el perrito tiene sus puntos a favor. Primero, es repintoso. Se nota que lo sacan a pasear, a hacer ejercicio, se nota que lo alimentan muy bien, que sus papitos lo hicieron con amor, que tiene buena genética. Entonces, ¿para qué? Eso es un perro alfa. Ese ¡Es mi perro! Analicemos, ¿qué puede hacer un perro o una perra cuando ustedes no están en casa? ¿Eh? ¿Ladrar? ¿Comerse una mosca? ¿Perseguirse la cola? ¿Rascarse una pulga? ¿Tomar agüita? ¿Dormir? Yo, parcero, ¿dónde está? Que hace rato lo estoy esperando ¿Ya está ahí afuera? Listo, ya le salgo Gracias. Entonces... It's <laughs> awesome.